un rebú de marca mayor, señores, en la inauguración de una terminal de autobús que tres sentencias, oigan bien esto, tres sentencias del Tribunal Constitucional porque laceraba el Parque Nacional del Este y los ambientalistas y habitantes de Santo Domingo Este desde que el gobierno vía el Ministerio de Obras Públicas, cuando Gonzalo Castillo planteó hacer esa terminal, todo el mundo se opuso a eso, incluyendo la sala capitular del municipio de Santo Domingo Este porque violentaba todas las normas ambientales y no había tenido los permisos correspondientes. También se emitieron sentencias por parte del Tribunal Superior Administrativo, que rechazó, rechazó la instalación de esta terminal de autobús. pues violando y desafiando sentencias de tribunales. El gobierno siguió haciendo la terminal en el día de hoy. Danilo fue y la inauguró. Y se produjeron protestas fuertes. Hubo bombas lacrimógenas. Y yo le voy a decir lo siguiente. En un país de verdad que las leyes se respeten Toda esa gente que han preso y tienen que rendir cuentas Porque cómo se en qué país de verdad un tribunal como el tribunal constitucional. Que todo el mundo lo respeta. A menos que esto sea una democracia de cartón. Y que no haya separación de poderes. Que un tribunal le diga. Miren el caso de, de, de Colombia que lo pongo siempre de ejemplo. Con el Tribunal Constitucional hay varias sentencias en contra de Álvaro Uribe. Y ahí no le quedó más remedio que respetar porque sabe, miren cómo lo tienen preso ahí. Y Danilo se burla de eso. Yo estoy esperando que Luis Abinader se instale. Porque esta gente van a tener que rendir muchas cuentas. Mira, ahora... Dice en una chapucería y en una vagabundería de marca mayor. Esta gente perdieron la vergüenza, esta gente no tienen vergüenza. Esta gente se han burlado de este país y aparte del escarmiento que recibieron en las elecciones, necesitan un escarmiento cívico y penal. Recibieron un escarmiento electoral. Oh, pero ahora dice... La Dirección de Contrataciones Públicas, que sí que Obra Pública violó la ley de contrataciones en los 11.500 millones de pesos del asfaltado que Gonzalo Castillo le dio a una serie de gente para sacar el dinero de la campaña de ahí. Y Lidio Cadet había escrito... Un informe diciendo que no, que no se encontró irregularidades. Pero lo que más avergüenza es que la dirección de contrataciones dijo que había violación desde mayo. Y archivaron ese informe para proteger a Gonzalo actuando como actúa la verdadera mafia. Una mafia siciliana, señores. Una mafia siciliana... Entonces, pero ellos van a tener que rendir cuenta, porque por más que quieran sectores que siempre lo hay, que quieren proteger, porque esto es un rejuego de intereses, de grupos que se autoprotegen, pero hay, hay una ciudadanía que está... Hay una ciudadanía que está. Mira, ahí hay un documento que tiraron un grupo de grupos populares de los que fueron a la Plaza de la Bandera que están convocando para el 30 de agosto a un recordatorio de que no puede haber impunidad. Ellos, ellos van el 30 de agosto para la Plaza de la Bandera. Para que no se le olvide, así mismo lo dice, para que no se le olvide. Ah, pero menten esto, ya yo sé que en esto. Sí, para que, o sea, que el pueblo está así. A este pueblo le vienen como una vaina, señores, miren. El espíritu levantisca, el espíritu de lucha de este pueblo está igualito. Está igualito, el pueblo está indignado, el pueblo quiere cabeza, el pueblo quiere cabeza. De modo que, ¿cuántas cosas, señores, se van a descubrir? Ya la, la, la, queda la otra semana para la toma de posesión, la gente está en la expectativa. De quién va a ser el procurador, la procuradora general de la República, para. de ahí se manda un mensaje. Si hay una decisión política real de combatir la corrupción. Miren, quiero tratar un tema. Y sobre ese tema no quiero llamadas, porque. los simpatizantes de los partidos de este país, tienden a ser fanáticos. Tienden a ser fanáticos y cuando son de un partido, todo lo que ese partido hace, ellos se lo encuentran bueno. Porque ellos no parten de un análisis, sino que son de ese partido y lo que ese partido hace es bueno todo. Y todo lo que el otro partido contrario hace es malo totalmente. Y eso no puede ser así, porque no hay nada que sea bueno perfectamente que esta cosa. No sí. sea que eso sea dengue, pero que dengue a la seis no aparece, pero parece un moquito raro ahí. Sí. Eh, vino y se me pegó ahí. ¿Y cómo, cómo me pegó ese moquito para acá? Digo, si es que moquito. Si es que mosquito Entonces... Le decía, yo soy una persona justa en los análisis. Yo no me inclino nunca para un solo lado. Cuando la verdad está de un lado, yo la reconozco. Y cuando está de, del otro lado también. Porque yo, por eso este programa la gente lo respeta. Y tiene fortaleza. Porque aquí hay programas que nada más para un solo lado. Y todo lo de ese lado es bueno y todo lo del otro lado es malo, y viceversa. ¿A qué viene esto? Porque en los últimos días se han producido dos hechos eh, que dejan al PRM en una situación muy mal parada, en términos políticos ideológico, ideológicos, como un partido super conservador, más conservador que hasta el partido reformista que es mucho decir, es mucho decir, claro Balaguer, Balaguer llegó a tener apertura con Cuba, Balaguer abrió la puerta, no en una relación formal porque Balaguer sabía que operábamos en una línea de, de, de intereses de los norteamericanos, pero abrió la puerta para relanzar negocios con Cuba. Y el PRD cuando llegó, siendo Peña Gómez un líder liberal, y siendo Peña Gómez miembro de la Internacional Socialista, y de países que proclamaban las ideas progresistas, cuando el PRD, que después Fidel Castro, le enrostró a Peña Gómez, pero ustedes cuando llegaron al poder no establecieron relaciones con Cuba. Se me encontró a Peña Gómez en una entrevista para el programa Líderes que le hacía Peña Gómez a Fidel Castro. Le dijo, pero ustedes no establecieron relaciones con Cuba, siendo que ustedes liberales y Balaguer hizo más. En los últimos días, cuando Hipólito Mejía también unas relaciones exteriores muy conservadoras, de total sumisión a los norteamericanos. Incluso Hipólito Mejía puso de Mojiganga a un grupo de izquierdistas que fueron a visitarlo al Palacio Nacional en un momento que se iba a conocer, que se iba a conocer una moción en la Organización Mundial de las Naciones Unidas sobre el levantamiento del embargo a Cuba, que cada día menos países Apoyan eso, tres países, satélites totalmente de los Estados Unidos. Hipólito Mejía se comprometió con esa gente, oye, se comprometió con esa gente que iba a, a votar contra el embargo y después cuando fueron allá, eh, en una actitud genuflexa, ridícula, votó, o sea que, después Hipólito mandó de que tropa dominicana, Hacerle coro a Estados Unidos en la guerra de Irak, que por suerte no mataron a un soldado de eso, este bendito hombre de, de, de, de, de chulo, porque eso y dijo en Panamá, Hipólito dijo en Panamá, que era un títere de los Estados Unidos, oye un hombre que no tiene, ese, ese señor no tiene, no tiene